Ya pasé el sufrimiento Ya no quiero sufrir más no, no, no, Hombre no. nuevo hoy me siento Vete y no vuelva más Tiger cuando te marchaste sentí que moría Los días más tristes en verdad te quería Cuando te marchaste sentí que moría Los días más tristes en verdad te quería Yo jamás pensaba que esto pasaría Amor de mentira, pura porquería Y esto expira, es no fue culpa mía Tú te marchaste Fue tu plan Ahí te equivocaste Yo no soy tu fan No sé si estar solo Será mi condena Pero me controlo No vales la pena Con las tenis polo Y con la cadena Salgo de fiesta Duermo la siesta Porque conmigo No fuiste jodido la respuesta, para tus engaños, tú me hiciste daño, no sientas extraño, si el cristal empaño, el tiempo perdido, ya nunca regresa, mucho he sufrido, completé la pieza, que me hacía falta, para continuar, ya me di de alta, salgo a gozar, esto yo lo merezco, desde tiempo atrás, y me siento fresco, en mi corazón hay paz, ya no me escribas y menos me llames, sigue con tu vida, tengo otros planes. Ya no me escribas y menos me llames, sigue con tu vida, tengo otros planes. Cuando te marchaste sentí que moría, los días más tristes en verdad te quería. Cuando te marchaste sentí que moría. Los días más tristes, en verdad te quería Escucha bien. Extrañé tus quises, fueron días tristes Con la noche grises, por lo que hiciste Quedan cicatrices, no sé a qué volviste Lo siento, disculpa, fácil te resulta No tuve la culpa, solita te insulta Diciendo que perdone, y no te lo mereces. No te di las razones, fueron muchos los meses Que pasé en deber y en depresión queda el consuelo. Te di la lección y no vuelvo a sufrir por una mujer. Lo vuelvo a repetir: no te quiero ni ver. Excusa barata que yo no me las creo. Metiste las patas, eso sí es feo. Te votó el otro, no diste la talla Yo no soy tu potro, escucha y subraya Haz tu vida aparte, lejos de mi vista Yo dejé de amarte, vete y no insista Busca quien te crea, no caigo en tu juego Tu situación es fea, de aquí ya vete luego Yeah